Un circuito cortito para acondicionamiento físico, ya sabes, boxeo y boxing para golpear fuerte. ¿Ok? ¿Qué va a hacer? Son dos ejercicios, sentadillas con una mancuerna, unas mancuernas livianas. ¿vale? Hago una sentadilla y me levanto y tiro los dos puños, las dos mancuernas hacia adelante, ¿vale? Un poquito encima del nivel de los hombros, ok, aquí, no aquí, aquí, vale, eso, uno, siguiente ejercicio, con la pesa rusa o oh, mancuerna, snatch, el snatch es, aquí, tiro la pesa encima de la cabeza, es un ejercicio, un movimiento muy explosivo, vale, Demanda mucho y construye mucha potencia, Ok, es un constructor de potencia. ¿Lo hago? Sí, en circuito. Esto lo puedes trabajar al final de tu entrenamiento. Lo incluyes, ya sabes, en tu entrenamiento de boxeo, de kickboxing, en los días que vas a trabajar saco, fuerza, y empezamos. 10 repeticiones. Esta vez trabajo número de repeticiones y no tiempo, no por tiempo, como... La última vez, ¿ok? Como la pesa y... Diez. Y cambio. 10. Bien. Guampanas. No tengo pesadosa, como me encuentra, vale, y para atrás, ahí va. Bajo con la cadera, ¿vale? No levanto con el hombro. terminar, un poquito de sombra para relajarme ¿vale? esta vez trabajo muy, muy relajado Como has visto no es lo mismo lo que hago con la mancuerna que lo que puedo hacer con la pesarusa. la pesarusa tiene centro de gravedad fuera de mi mano demanda más ok el balanceo se puede hacer mejor vale y se nota más en mis caderas ok esto lo trabajamos cinco veces seguidos ok sin parar al final Sombra de boxeo de un minuto, dos minutos y nos relajamos. Nos vemos pronto. ¡Vamos!